Buenos días, aquí estamos con una super silla, la Magic 360. Es una silla todoterreno que acaba de salir al mercado y bueno, para los que no lo conocéis, Magic es un fabricante con una tradición tremenda, lleva 25 años en el mercado y al ser de Australia, donde se estila mucho la forma de vida en ranchos, en fincas, etc., pues ellos son especialistas en sillas todoterreno, tienen en el mercado... Por ejemplo, la, la X8, que es una silla de tracción trasera, que otro día seguro que tenemos la oportunidad de hablar de ella. Yo la he probado, eso va por todas partes, por, por la arena de la playa, por la montaña, se puede bajar en basculación, cuestas considerables, etc. Pero bueno, en este caso, ellos tenían esa X8 con tracción trasera y una V6, que ya llevan años en el mercado, con tracción central como esta. ¿En qué se diferencia esta silla, la Magic 365? Bueno, yo han pensado en que sea más versátil, ¿no? Que sea una silla que también en el interior pueda ofrecer ventajas, porque lógicamente, por ejemplo, la V6 está concebida todo terreno, tiene un ancho total de 71. Dentro de la vivienda, pues quizás si no está muy adaptada a la vivienda es un pelín ancha. Pero esta con la rueda Urban de interior se quedan 61, mientras que sí es cierto que cuando se pone la rueda todo terreno off-road se va a 66, ¿vale? Pero es una, yo la, el concepto de esta silla es que con un caballete, como los que se utilizan en la Fórmula 1 para levantar los coches, pues eh, eh, en casa se puede cambiar la rueda. Y puedo estar en casa con una rueda normal, eh, con un ancho de 61, o le puedo poner a todo terreno y e irme fuera con un ancho de 66. Está equipada eh, de alta gama, con motores de 800 vatios, un motor cada rueda, esto es una potencia tremenda. Para haceros una idea, la media de potencia de motores en el mercado de sillas normales puede estar en torno a 250 vatios Esta tiene 800 vatios Le montan dos baterías de 73 amperios que le da una autonomía aproximada de unos 30 o 35 kilómetros Cabe recordar que dependiendo de la función eléctrica que tenga la silla, del peso del usuario y de la orografía del terreno, pues eh, andará un poquito más kilómetros o un poquito menos kilómetros. Lleva 4 ruedas de 8 pulgadas y la rueda de tracción neumática de 14 pulgadas. La velocidad es de 10 km h Cuando la tenemos en elevación, que es una opción de la silla, tener el módulo de elevación del asiento, te limita la velocidad a 5 km por hora por seguridad. Eh, se puede pedir con toda la opción eléctrica. Como estáis viendo, hemos puesto reposapiés con paleta central elevable eléctricamente desde el joystick. Por cierto, ya que he dicho joystick, está equipada con electrónica RNET, con, con un módulo de 120 amperios, que es de lo, de lo máximo, y los motores son de 4 polos, 800 w pero 4 polos, con mucha potencia, con mucho repris, sube escalones fácilmente de 10-11 centímetros, sin problemas, sin carrerilla y de parado. De parado te sube los escalones perfectamente, porque todas las ruedas tienen suspensión independiente. Es una silla totalmente parametrizable. Tanto la profundidad del asiento como el ancho del asiento. Podemos parametrizar la altura de los reposabrazos. Tiene diferentes tipos de reposabrazos, más cortos o más largos. Tiene diferentes tipos de respaldo, más o menos contorneado Tiene sistemas de, de sujeción o alineación de cadera, desde aquí, que pueden medir de fábrica. Si pone los reposapiés, tiene opción de reposapiés individuales abatibles. ¿Qué ocurre? Que lo ideal es, es llevar la paleta central porque al caber entre las dos ruedas delanteras la rodilla está flexionada más a 90 grados y permite una posición más estable de la pelvis ya que no estira la musculatura isquiotibial que en muchos casos está un poco acortada ¿no? pero bueno, si hay, hay usuarios que les gusta los reposar abatible abatibles a ambos lados pues se puede pedir también de fábrica ¿vale? aunque ya no estaría a 90 porque para salvar la rueda delantera estaría aproximadamente a 70 grados entonces viene equipada con luces de fábrica, bien equipada con los cuatro sistemas de anclaje homologados con el crash-tested y con la ISO que recoge la normativa de seguridad para el viaje en vehículo del usuario. Bueno, como veis, una elevación de 30 grados. <coughs> Se puede pedir elevación 30 grados con basculación eléctrica, asiento respaldo, Limitándola a 45 grados. Si quisiéramos solamente vasculación, incluso puede ir a 50 grados. Lógicamente, como en todas las sillas con vasculación de asiento, hay que poner un cabecero para sacar el máximo partido y para obtener todos los beneficios terapéuticos. Pues al, al, al, al hacer eh, la vasculación de asiento, pues transferir las presiones de lo que es el culete y la pelvis a la zona de la espalda. Las personas que están cifóticas, pues abrir un poquito el tronco, respirar mejor, digestión tránsito intestinal, circulación, en caso de personas que tienen mala circulación, que tienen edema, eh, que tienen algún, algún tema venoso en piernas, el hecho de ponerlo a elevable con la vasculación, se le puede obtener un, un partido terapéutico muy interesante. Y luego, bueno, en este caso está montado un, un respaldo de high y bueno, y poco más, que es una super silla que seguro que... Las compañeras van a pasar algunos vídeos de unas pruebas que hemos estado haciendo en exteriores y que os animamos a probarla y que es una silla todoterreno, súper versátil en interior y una maravilla. Nosotros estamos encantados y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.